¿Cómo están ustedes, amigos de CalTV? Desde el Colegio de Abogados de Lima y la Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica, les saluda Eda Karen Céspedes Babilón, Directora de Comunicaciones e Informática Jurídica. Como siempre, avanzamos en los temas jurídicos para conocimiento de los abogados. Y en este día tenemos el tema de la era digital. Y dentro del tema de la era digital, vamos a hablar de la gobernanza en Internet. Para eso tenemos un invitado especial, que es el doctor Miguel Morachimo Rodríguez. Doctor Morachimo, muy buenos días. ¿Qué tal, Garen? Un gusto estar contigo y con todos los amigos y amigas que nos miran a través de TV. Bueno, el doctor Morachimo es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho, Ciencia y Tecnología por la Universidad Stanford, California, y actualmente director de Hiperderecho. Quiero resaltar realmente la dirección que cumple el doctor Morachimo en hiperderecho y quiero comenzar por algo que quizás rompiendo esquemas no voy, no voy a dejar pasar y es la importancia que en esta trayectoria de la era digital tiene para mí hiperderecho. ¿Qué es Hiperderecho? Hiperderecho es una asociación civil sin fines de lucro peruana dedicada a entender y defender los derechos humanos de los peruanos en entornos digitales. Derechos como la libertad de expresión, la privacidad, el acceso a la información pública... En general todos esos elementos todos esos elementos habilitadores que permiten que nosotros los peruanos y las peruanas le saquemos el máximo provecho a la tecnología para fines personales, para fines profesionales, para fines cívicos. Nosotros como ONG estudiamos este contexto y defendemos estos derechos frente a amenazas públicas del Estado o amenazas privadas de empresas. Una labor que realmente va con la abanderada, la bandera que yo sigo, que es la concientización digital y hacer conocer a la sociedad la importancia del uso del buen uso de las herramientas digitales. Doctor Morachimo, en ese sentido Internet juega un papel preponderante en el desarrollo de la sociedad. Y hablamos de la gobernanza de internet, que es el tema de hoy. ¿Me puede decir qué significa la gobernanza en internet? Sí, normalmente quizás hemos escuchado la frase gobernanza de internet y nos ha llamado un poco la atención. Eh... Y, y a veces se, se repite mucho, pero en, en, en buena cuenta gobernanza de Internet es un concepto que inventó Naciones Unidas uh -huh. hace ya un poco más de 10 años para describir cómo deberían de tomarse decisiones o cómo deberían generarse espacios dentro de los cuales se discuta el futuro de Internet. Internet eh, no tiene un solo dueño, a diferencia de Coca-Cola o a diferencia de, no sé, eh, McDonald's, que tiene un solo dueño, sino que Internet por más de que existan empresas muy grandes en el internet como Facebook, Google o Apple, realmente internet es el conjunto de todos nosotros, pueden ser empresas grandes, pueden ser empresas pequeñas, pueden ser de repente un grupo, un laboratorio de investigación en una universidad que está a cargo de una parte central de internet, pero importante, hay empresas públicas y hay empresas privadas y estamos también los usuarios, entonces lo que Naciones Unidas dijo es, en función de un acuerdo que, que tomó con múltiples partes interesadas es, si nosotros vamos a continuar decidiendo cómo va a cambiar internet. Por ejemplo, si es que va a ser obligatorio o no que nos identifiquemos para navegar. Si es que los nombres de dominio como el .com o el .org deberían costar o no costar. Si nosotros vamos a tomar ese tipo de decisiones, no debería tomarlas solamente una persona o una empresa o las pocas empresas. Sino que un acceso? conjunto de personas. Un conjunto de personas claro. e instituciones eh, que representen. Y eso es lo clave en la gobernanza de internet. No se puede hablar de un espacio de gobernanza de internet si no están representados. El gobierno, si no están representadas Las empresas, si no están representados. La sociedad, la sociedad civil Las, las organizaciones eh, sin fines de lucro Si no está representada la academia Es decir, las universidades, institutos Y si no está representada lo que se denomina La comunidad técnica, que es decir las personas que soy en dos asociaciones se agrupan para desarrollar estándares como el estándar HTTP el IETF, por ejemplo, es parte de la comunidad técnica, ¿no? es esto, el, el grupo de ingenieros y programadores que se encargan de mantener algunos de los protocolos que hacen posible Internet. Es este concurso de actores lo que se denomina un arreglo de gobernanza de Internet. Y eso está materializado en diversas maneras y una cosa interesante que todo el mundo, nosotros abogados, nos preguntaríamos no ¿para qué sirve? Así es. Pero ahí déjeme acotarle. Bien es cierto que usted está hablando de todo un conjunto de personas, sociedades sociedad civil, empresas gobierno, y todo eso es Estado todo eso es Estado o sea, porque hay... el Estado somos todos y para, para decirle tú, usted ha dicho algo muy importante Internet no es una sola persona. Y sin embargo, hablamos de Internet como si fuera singular. Uh -huh. Y no es singular. O como si fuera extranjero. O como si fuera... De... Así es. Cuando realmente hay muchos pruebas en Internet. Es cierto. Y el principio de la gobernanza de Internet, tú lo has identificado bien, está inspirado en la democracia, en cómo tendrían que funcionar nuestros estados. ¿no? En, esa, en esa idea de participación abierta que inspira nuestros modelos democráticos y que hoy está reflejado también en Internet, simplemente para asegurarse de que esos principios se mantengan. Y ahí va mi pregunta. Entonces... Gobernanza de internet, ¿cuál es la diferencia de gobierno? Que en gobierno habría una verticalidad. En gobierno hay un presidente, hay un primer ministro que, o un gerente En general, cambio esto es horizontal. Esto es horizontal. No, no hay una persona... Si hoy, por ejemplo, quisiéramos cambiar Internet, eh, algo crítico en Internet, no hay una sola persona que pueda apretar un botón que pueda hacer eso. Entonces, en reconocimiento a esta redistribución del poder, es que se ha creado el concepto gobernanza. Eh, porque se entiende que es un gobierno que tiene que ser ejercido en conjunto. Pero siendo un gobierno que, que, que tiene que ser ejercido en, con en conjunto... Tendría que regularse Internet. Hey, que Internet ya está regulada. O sea, la pregunta que deberíamos eh, eh, hacernos es ¿a qué le llamamos quizás regulación de Internet? Esa es la diferencia. Eso es lo que quisiera que nos explique un poquito. Porque hace muchos años atrás, donde hemos iniciado toda esta carrera de la era digital, del edincio informático, todos decían, no, Internet no hay que regularlo. Sin embargo, con el correr de los años, uno se está dando cuenta que hay que regularlo. Pero manteniendo la libertad de Internet. O sea, lo primero que tendríamos que entender es que todo está regulado. Si yo hoy invento la máquina del tiempo y te cobro... Por viajar en el tiempo y accidentalmente mueres, he cometido un delito, he cometido un homicidio. Entonces, o sea, es. Está regulada las máquinas del tiempo, sí, no, no importa porque el código penal aplica. Entonces el código penal, el código civil, el código tributario, la legislación laboral, todo aplica a los fenómenos que suceden en internet. Entonces, en un primer nivel ya está regulado mucho de lo que pasa en internet. Quizás lo que no hay son leyes especiales para internet. No existe la ley, por ejemplo, del cibernauta. No existe un código penal digital pese a que hay una ley de delitos informáticos. Pero es necesario llenarnos de tantas mm. leyes. Yo creo que por partes es innecesario. Por ejemplo, el ejemplo penal es claro, porque en el penal se aplica el principio de legalidad. Entonces, si existen nuevas formas de delitos que solamente suceden a través de Internet, es necesario que haya una ley al respecto. ¿no? Al respecto, quiero decirle, entonces, entramos en el tema de los delitos informáticos. Si bien nosotros ya hemos firmado el convenio de Budapest, ya tenemos una ley de delitos informáticos re revisando toda lo que es la legislación de la era digital, yo considero personalmente que hay muchas leyes porque ya el homicidio es el homicidio es homicidio sea en físico, porque todo lo que sucede en físico sucede en o la si parte... o si contratas un sicario por whatsapp da lo mismo da igual. lo mismo o sea, no, sí. habría, no habría mayor regulación que no sea incluir la palabra tics no, la, es que realmente ahí hay, hay que habría que diferenciar delitos informáticos de delitos cometidos por medio de la tecnología no, estafa, todo ese tipo de cosas que se cometen bien? en la tecnología son, son delitos comunes y corrientes, cuando la gente habla de regular delitos informáticos en sentido propio, y si tú lees la convención de Budapest a eso se refiere, ¿A son delitos refiere? Eh, para hablar en términos que nos entienden nuestros agremiados, cuyo objeto jurídico protegido, es decir, lo que se afecta lo que, lo que se perjudica, probablemente son intangibles, por ejemplo la seguridad de un servidor o por ejemplo te roban algo no tan te roban información, te roban datos, te roban eh, eh, o cometen al, al, algún delito especial que solamente se puede cometer en el, en el marco de la tecnología. Entonces es una particularidad, muy, un universo muy pequeño de delitos. Además, no son, no son más de 10... Que, que se han identificado en todo el mundo que son delitos pro informáticos propiamente dichos, pero en los ejemplos que hemos estado conversando, yo no los calificaría de delitos informáticos, no eh, yo los calificaría de delitos comunes que comunes se cometen a que través se de se la Bueno, estamos de acuerdo en ese sentido, no y yo también pienso mucha regulación, no, sino realmente es un es un estrato pequeño al respecto de lo que se utilizan las tecnologías, que mal se utilizan las tecnologías. Y hemos hablado y, y solo para complementar la otra parte, porque mucha gente debe decir que podría pensar que estamos a favor de toda la regulación de internet hemos hablado del caso especial del derecho penal en donde aplica el principio de legalidad y es necesario que haya esta regulación pero pensemos por ejemplo cómo funciona el mercado tecnológico y como todos los días surgen nuevas ideas surgen nuevas cosas sería demasiado pensar que tiene que, que, porque que, una tiene que haber una idea una sí. ley especial sí. y hoy en día yo converso con mucha gente que ha estudiado de derecho y que no ha estudiado de derecho que piensa que como algo es nuevo algo, y no tiene su ley especial que diga ley del conductor de Uber o ley del repartidor de delivery entonces es ilegal. No hay marco porque, jurídico. ¿no? Y piensan que es ilegal, ¿no? Cuando realmente lo que estamos olvidándonos es que el principio general de nuestro Estado es que todo aquello que no está prohibido por la ley es legal. Y Así es más es. bien al revés. Solo aquello que está prohibido por ley es ilegal. Sí, completamente de acuerdo. Muy interesante. Ahora, regresando <coughs> al tema de la gobernanza de Internet, ¿qué estamos haciendo en este país? Yo sé de que Hiperderecho está ocupándose mucho de lo que es gobernanza de internet eh, tenemos eh, mesas de debate, tenemos foros ¿Qué tiene que hacer el ciudadano para participar en estos temas de gobernanza Internet? ¿Necesita conocer de tecnología? ¿Puede alguien ir? Normalmente siempre me invitan en ITF, en foros de, de gobernanza Internet a nivel internacional. ¿Por qué nuestro país no avanza en eso? ¿O ha avanzado? Yo creo que ha avanzado lentamente, pero ha avanzado. El gobernanza Internet no es una marca privada, no es un, un ciclo de eventos que solamente puede hacer alguien. Es un principio. Y ese principio se refleja en diversas Maneros. En el pasado hemos coincidido, por ejemplo, en las sesiones eh, de la Comisión para el Desarrollo de la Sociedad de Información, que tenían estaba inspirada también en un modelo de gobernanza de Internet, porque iba el Colegio de Abogados, iba a la Sociedad Civil, iban Así diversos es. representantes del de, de, de, de Estado y de la empresa. Y así existen muchos otros foros en donde se intenta abarcar algo de estos principios. En el, en el Congreso que, que terminó eh, hubo varios debates legislativos en donde también se intentó vincular a diversas eh, eh, eh, partes interesadas en propósito de la ley de ciberdefensa o de ciberseguridad. Entonces yo creo que en nuestro país poquito a poquito estamos avanzando sobre ese camino. y acá tengo que mencionarlo, eh, el Acuerdo Nacional en su Política 35 uh -huh. eh, cuando habla de cómo deberían de tomarse decisiones que afectan las tecnologías de la información y las comunicaciones, hace mención a este modelo de múltiples partes interesadas como un requisito esencial para llegar a un buen acuerdo. Entonces nuestro país, al menos en términos formales y también de la práctica, está avanzando de a pocos. Tú has mencionado que eh, existe un foro global de gobernanza de internet es. que este año fue en Berlín, eh, el mes pasado me parece yo estuve ahí eh, fue inaugurado por la canciller de Alemania, por ejemplo, esto, y se hace todos los años, en todo el mundo, existe un foro latinoamericano, que este año fue en La Paz, que eh, también hecho estuvo participando, eh, que aglobera a toda la comunidad latinoamericana, y también existe un foro nacional, que este año fue a inicios de diciembre, y que también en un formato mucho más pequeño, busca juntar a toda la comunidad, eh, los requisitos del foro es que sea gratis, que lo organicen eh, más de una persona, no lo organiza solo Hiperderecho, no lo organiza solo la PCM, no lo organiza solo... Una, un una empresa, un conjunto de... Entre todos tomamos decisiones de, de qué temas se tratan, a qué hora se hace, dónde... ¿Y se en el hace. Perú existe? Eso? En el Perú existe, ha sucedido eh, el 5 de diciembre último, eh, y además es gratis asistir, y este año, por ejemplo, tuvimos una sesión previa, especi especialmente diseñada para jóvenes que quieren aprender más del tema, que fue un del día anterior. Si nuestros amigos quieren conocer un poco más de, quieren ver los sí, videos, exacto, pueden ir exacto. a... Gobernanza de Internet.pe, de Internet, no del Internet, sino de Internet. Ahora terminamos con esa invitación que yo le voy a pedir que lo haga en cámara, pero ¿cómo se entera el abogado, uh -huh. el agremiado, ¿no? el abogado de a pie? El Colegio de Abogados está en este camino de conocer un poco más de la era digital y esta es la misión de, de este CAL TV, de, esta, de la dirección ¿no? que, que yo lidero. ¿Cómo el abogado de a pie se puede interesar? ¿Se ¿Puede ir solo o tiene que pertenecer a un grupo? No. ¿Cómo puede ser? La participación es completamente libre. Eh, no tiene que pagar nada. No, nada. Y al, al mismo tiempo no tiene que ir representando a nadie. Que era algo a lo que, a lo que quería llegar. Una de las garantías del foro es que no se toman acuerdos. Saliendo de ahí no vas a firmar nada, tu nombre no va a aparecer como que has apoyado esta sí, idea claro. o esta otra, porque eso a menudo es una barrera para la participación. Así Nosotros es. podemos trabajar en empresas, en estudios, en notarías y de repente no yo, no, queremos... yo no quiero vincular a mi trabajo Así en este interés académico en este interés como usuario. Pero lo tengo. quiero para conocimiento propio, Entonces, para ir avanzando. Una de las garantías del foro es que el resultado es el proceso. El resultado del foro, un foro exitoso, es que nos conozcamos. El resultado es que eh, eh, conozcamos las ideas del otro, que entendamos cómo el otro piensa, si está más arriba o más abajo de nosotros que se ventilen estos, estas discusiones estas ideas, no que importa menú, la edad sin importar la edad, el nivel educativo, la preparación ojalá en un futuro podamos tener los recursos para hacer el foro en provincias ojalá lo podamos hacer con traducción simultánea a otras lenguas eh, esos son todos desafíos que tenemos en la construcción de esta comunidad eh, que es difícil porque como nadie gana nada en el foro los incentivos, nadie quiere hacer los, nada incentivos por nadie. los incentivos <ríe> para hacerlo son un poco mixtos, bueno no me, no me lo va me lo va a decir usted a mí. Bueno, hay mucho que hablar, este, mis queridos agremiados y el público en general, mucho que hablar sobre la gobernanza de internet, esto solamente es un inicio, y yo quiero terminar invitando al doctor Miguel Morachimo Rodríguez a que haga uso de la palabra para invitar al próximo foro cómo el abogado de a pie se puede matricular en esto, cuál es el link ¿No? de repente lo, lo pasamos eh, debajo de este video, pero por favor una invitación, sus palabras finales Gracias amigos, amigas eh, ha sido un gusto compartir unos minutos con ustedes, si ustedes están interesados en los problemas públicos de internet, los invito a que desde cada uno de sus oficinas o espacios académicos se involucren en eso, no necesitan llevar ningún diplomado ni curso, realmente nuestra curiosidad y nuestra capacidad de análisis jurídico es todo lo que se necesita para adentrarse en este mundo los invito, si quieren continuar una parte de la comunidad de gobernanza de internet en Perú, los invito a que visiten gobernanza-de-internet.pe donde pueden ver todos los videos del foro que acaba de pasar este año y de los foros anteriores, de años anteriores ahí también hay un enlace para participar en una lista de correo y también eh, los enlaces a, a las eh, redes sociales desde las cuales pueden continuar el trabajo el próximo foro será el próximo año, no sabemos cuándo probablemente luego de julio eh, pero como siempre eh, tanto desde el foro de gobernanza de internet como desde hiperderecho, en hiperderecho.org nosotros todos los meses hacemos eventos gratuitos educativos, de discusión, de debate y ahí tenemos un montón de contenido que podríamos compartir con ustedes. Eh, todo lo que hacemos como organización de fines de lucro es gratuito para la comunidad y lo que más necesitamos sea en, esta, en, en nuestra comunidad de gremiados es que no, no es que tanto haya abogados especialistas en tecnología, sino que tengamos abogados de familia, abogados de derecho registral, abogados de derecho eh, corporativo que sepan de tecnología. Que, que sea una capa más de comprensión. Así como todos sabemos un poquito constitucional, un poco de laboral. Todos tenemos que hacer un poquito de tecnología y convertirnos nosotros en los primeros especialistas del Perú en laboral y tecnología, en familia y tecnología. Uh -huh. Hoy en día no tenemos esos especialistas y hace muchísima falta en este tipo de foros de conversación. Bueno, eh, señores agremiados, público en general, están ustedes invitados a la labor altruista que realiza el doctor Miguel Morachimo Rodríguez a través de Hiperderecho y las otras organizaciones que se unen. Ahora usted tiene la palabra, usted puede participar, usted puede concientizar, puede concientizarse y puede saber un poquito más de tecnología. Muchísimas gracias y hasta la próxima, amigos de Cal TV.